¿Quieres dar a conocer tu clínica de cirugía estética? Si no sabes cómo promocionar tu centro y atraer a nuevos pacientes, atento a este vídeo, porque en unos minutos te daremos la respuesta. Te damos la posibilidad de poner anuncios en formato banner en todo tipo de medios de comunicación para ganar visibilidad y prestigio entre tu público objetivo. Por ejemplo, alguien que esté navegando por una web se encuentra un banner como este con tu anuncio. Si generas un contenido atractivo, conseguirás llevar a tu web gente realmente interesada en la cirugía estética. También te damos la opción de seguir a usuarios que hayan visitado tu web con anuncios de tu clínica mientras están navegando por internet. Esto es lo que llamamos retargeting web. Ten en cuenta que en el sector de la cirugía estética, las personas que entran por primera vez a tu página necesitan informarse mucho antes de tomar una decisión. Retargeting te permite acompañar a las personas que alguna vez hayan visitado tu web en su proceso de reflexión y búsqueda. Para poder anunciarte y ver resultados desde ya, solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma gratuita y súper sencilla en la que solo pagas por la publicidad que consumes. ¿Quieres saber cómo? En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Aquí es donde puedes elegir si quieres hacer una campaña de prospección dirigida a usuarios que no tienen por qué haber visitado tu web o de retargeting. La campaña que vamos a mostrar en el resto del vídeo es la de prospección. Indica un nombre, la fecha de comienzo, la cantidad máxima que te quieres gastar al día, por ejemplo 10 euros y finalmente cuánto estás dispuesto a pagar por mil impresiones. ¿Sabes lo que es una impresión? Es cada vez que alguien entra en una página y mientras está navegando se encuentra un banner, como este de aquí. Ahora he generado una impresión, como el precio que marcas en esta casilla indica lo que pagarías por mil impresiones, realmente estás pagando 0,001 euro por impresión, menos de un céntimo. En este paso debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios, tienes muchas opciones, puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades o incluso filtrar por un código postal que indicas aquí. Dependiendo de las personas a las que quieras impactar con tus anuncios, tienes que establecer un alcance u otro. En tu caso, elige la ciudad donde se encuentra tu clínica. No hace falta que acotes a un barrio concreto, ya que una persona que quiere hacerse una intervención prioriza la calidad antes que la cercanía de la clínica. Selecciona barrios únicamente en el caso de que quieras impactar a las zonas de la ciudad de mayor poder adquisitivo. Vamos a filtrar por Madrid como ejemplo. Ahora puedes elegir todos los medios en los que quieres aparecer. Puedes seleccionar por un lado medios generalistas y prensa local, ya que tu servicio puede interesarle a cualquiera, y por otro lado webs más relacionadas con tu sector, como salud, citas, moda, corazón y mujer. Si tu clínica está especializada, busca las listas que más encajen con tu especialidad. Por ejemplo, una clínica enfocada en cirugía masculina incorporaría en su selección de dominios la lista de hombre. Entramos en el último paso, en el que tienes que añadir los banners. Puedes subir el número de banners que quieras, solo tienes que pinchar en Subir Banner. Aquí puedes ver las medidas y los requisitos. Para diseñarlos lo puedes hacer con cualquier programa de diseño gráfico. ¿Pero has oído hablar de Rapid Banner? Es un programa gratuito y muy sencillo que hemos creado para que los puedas diseñar tú mismo en dos minutos. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Y ya está.